Residentes en el sector de Manhattan, en San Francisco de Macorís, dicen que están preocupados por la situación que presentan las calles en esa barriada. Esta calle es un caos cuando llueve. No tienen olvidado directamente en esta calle. El otro día vino un greda ahí, le pasaron el greda y prácticamente lo que hizo fue malodo. Pero legalmente no tienen olvidado. Ahora mismo lo que están trabajando se han enfocado en la luz, pero. No hagamos nada con los cables, y la calle abajo está en los y no podamos transitar. Que vengan por lo menos tirarnos algo, porque por lo menos ellos vienen y que aprobaron un poco de, de contene, hicieron un poquito y se paralizaron ahí, y no tienen olvidado, no sé qué es lo que está pasando. Que por lo menos le, le hicieran un algo a, a la calle, tú entiendes, para que los moradores puedan este, emigrar un poco mejor. Le diría a las autoridades que se apuren por uno, porque así ellos pueden cobrar impuestos, pero aquí no pueden venir a cobrar impuestos porque no, no hay nada, eh. no hay calle, no hay nada. Y en su noticiero regional, Robinson Polanco.